Egunon, egunon ha gara, verdad. de gustioc. Venga va. Escargasco, Gorko han e, men soviétan. Daowan e, donostia co polígono au. Excusa este da co polígono an. Va dieta. indun agaraldie e, taikiten arigaran agaraldie onetara. Un e, guio torría con miña cabide. y está co persona ausiay. Esta. bueno Gorko comunicación en el burua. ¿Quién goza en bestela? da bertan e, garatzeko e, daukagu un proiektua mobilen ba egoitzaren, obren asieraren ba orkestra edorta lako ekitaldia. E, da giztu mesela mobil dugu gu e, mobil cortasun adieman chue tatxasan garriko referencia centrua es el centro de referencia de movilidad inteligente y sostenible de Gipuzkoa eta e, bueno, azkenean e, gaurko ekitaldi honetan parte hartuko dugu ba e, azkenean hiru erakundeen ordezkariak, Leio diputatu nagusi bezala, Eneko Goia Donostiako alkatea eta Eskorraloritzatik Ana Kamatxo, Industrian eta Energia trans, Transizioaren zuzendaria, eta gero baitare, Proiektuaren e, Mobilberaren e, zuzendaria Ana Aneintsausti eta lau on artean ba egingo du Gaurko agerraldiago. Ni tokatzen zaiz bat Estoy en el momento de hacer esto, porque estoy en el momento de bueno esto. Y para que el proyecto no se diga que no se diga que no se no La de curioso Adán, va un público, de Eta orduan, orlako e, lanketa era la de Zendue en Gurua. La de Zendue, obra está usando Bimilla, es un obra que está obra vuelta, que está en marcha, es un emisor que está en marcha, gure un emisor está en marcha, es un emisor que está en marcha, un emisor que está en marcha, es un emisor que está en marcha, es un emisor Vimilla está emergencia en sortu goñuen móvil Fundación. eta vími ya ta oigo batean marchóan ya ja, tollosan jari goñuen usaba go poli eh, bain -bain CDA eta le nengo labora móvilena eta ori marchóan esta malí masanías vaya eh, asaróan bertan eh, foral de único goberno con Chileuac goñar eh, tu sueñ projectuao eh, móvilen bien betiko CDA ren projectuao bueno que custo deso de mestala cronología retan Irur ir ha hecho vuelta, Garatsanda y ya está, ya está, ya ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya hilabeteko ya izango dute, eta aurrekontua e, aurre todos da, está, ya está, ya ya está, ya está, a está, ya está, Vimilla, talgoita, lauvean, ya se eh, aspiritura móvileko aspidegi-tura gustiak ba bete-betean mas chanegon go drielak. Ikustu dezuzo mesela osoraskar. Eh? Da zaron urte izango lezateke obren garapenerako eta instalazioetarako, baina, 2008, bean, ja instalaziozera garapenerako. Vaguitoita, lauvean, ya bete-betean mas chanegote. Eh, nosotros pensamos que mm, Mobil va a tener un papel tractor en el desarrollo futuro de la industria de Guipúzcoa y también de Euskadi. O sea, estamos muy convencidos de ello. Eh, estamos muy convencidos de que va a ser un motor de transformación y también un nodo, un espacio de colaboración muy importante para los diferentes agentes de conocimiento industriales, eh, empresariales del territorio de Guipúzcoa y de nuestro entorno. Porque la nueva movilidad ya está aquí. Eh, todos somos muy conscientes. ...de que eh, en los medios de comunicación aparecen permanentemente... ...constantemente noticias de apuestas, de nuevas apuestas... ...industriales eh, eh, ligadas al ámbito de la nueva movilidad... Eh, ...bueno, y en ese contexto eh, este proyecto tiene un espacio... ...absolutamente referencial y va a tener unos efectos directos... ...en el futuro de la industria de Euskadi y del territorio de Guipúzcoa. Nosotros hemos hecho una encuesta en el desarrollo del, del proyecto... Y eh, bueno, de la empresa eh, Guipuzcoana ligada a la automoción, más del 21% dice eh, y prevé que los coches eléctricos tendrán un impacto sobre sus negocios. Luego ya, hoy en día ya vemos que las empresas están muy concienciadas con esta transformación. Y nosotros queremos que Movil sea, eh, como decía, una referencia para las empresas tractoras de nuestro entorno, fundamentalmente de Guipuzcoa, pero no solo de Guipuzcoa. Y evidentemente también para los centros tecnológicos, centros de investigación, para el mundo del conocimiento, universidades, etc. Eh, el ambiente es que está... Urduan, eh, Gugnaidugunada, Satanum Becela, Múbil y Satea, Heralda que Taraco, Tresnabat, Eta nahi dugu baita ere, Gipuzkoa y Satea, eh, Eta Euskadi y Satea, va ba, referenciabat, muy corta su envergad en eh, eh, Inguruan, eh, nahi dugu izatea, Europa Maya, Eta Mundo referentzia referenciabat. Y es para mí una de las ideas más importantes. Nosotros con Movil y con el esfuerzo conjunto de la empresa, del ámbito del conocimiento de Guipúzcoa y de Euskadi, queremos que Euskadi y Guipúzcoa sean una referencia eh, europea y mundial en el ámbito de la nueva movilidad. Y con proyectos como este estamos dando pasos de gigante en esa dirección. No partimos de cero, partimos de unas capacidades eh, de innovación, capacidades tecnológicas punteras, Partimos también de un tejido industrial muy desarrollado, no voy a citar empresas pero eh, están en el mente de todos y todas. Y al final nosotros queremos que móvil aglutine todo ese mundo, lo proyecte al futuro y demos un paso de gigante para ser una referencia mundial. El objetivo, que seamos una referencia y una vanguardia en la movilidad eh, futura. E mugileko ber bi oinarri e, batez ere. Alde batetik edukiko duen e, eta baina ez proiektuaren e, nundik norakoari buruz, ez? Nikuste ut oinarrian badagoela baita ere e, ideologiko bat edo edo pentsamentu bat eta nikuste ut bi ideia nagusi jorratzen ditugula. Nola e, diseinatzen dugun estrategia bat e, hemen Gipuzkoan da Euskadi. Ba e, Konceptu Nagusi izango leitzateke espezializazio inteligente duna. E? Guk dakizuen bezala Osko Jarlaritzaren liderko Baina Europako Komisioak ezartzen duen estrategia risiru estrategia horrek, Markatzen duena da azkenean, herrialde eta lurralde abakoitzak, egin behar duela, especialización inteligente un e, ejercicio bat. Eta zer da hori, azkenean, almenak eta indargunea dituzun e, espazioetan apustuak egitea la estrategia RIS3 eh, lo que establece es un, una idea muy sencilla y es que los territorios, en este caso Guipúzcoa y Euskadi, tienen que especializarse especialmente en aquello en que tiene eh, bueno, pues, eh, capacidades referenciales o avanzadas. En este caso, en el ámbito de la nueva movilidad, el territorio de Guipúzcoa tiene capacidades contrastadas, en el ámbito del, del conocimiento y también en el ámbito del desarrollo industrial. Y nosotros teníamos des, desde muy... Inicio de, de esta legislatura teníamos muy claro que una de las grandes apuestas de Guipúzcoa tenía que ser el de el liderazgo en la nueva movilidad. Tenemos capacidades para ello, pero necesitamos aunar y aglutinar las capacidades de todos los agentes para dar un salto de gigante cara al futuro. Luego la RIS3 es una de las guías futuro, eh, importantes que guían Héctor e La segunda idea sería... Eh, eh, ...precisamente el del de, de futuro, ¿no? de la idea del futuro... ...nosotros somos muy eh, conscientes de que el futuro en Guipúzcoa... ...vendrá de la experimentación y de la colaboración... el Orquísteona X es el que establece ese marco... ...y en todos los proyectos eh, tenemos entre centros eh, de referencia... ...y proyectos estratégicos 11 en el territorio de Guipúzcoa... ...cada uno de ellos seguía por ese doble concepto el de la colaboración y la experimentación la innovación bien pues móvil cumple totalmente con estos dos principios bien eh, en este en esta, bueno ya eh, antes de entrar a, a cuáles son las características del centro sí hablar de que eh, nosotros pensamos que guipúzcoa tiene grandes capacidades y nosotros queremos maximizar, maximizar las capacidades innovadoras del territorio de Quipuzcoa. el eh, Movil, en ese aspecto, va a ser una de las referencias más importantes. Va a ser un espacio de trabajo común y nosotros le damos muchísima importancia al espacio de la gobernanza, eh, que muchas veces se olvida. Eh, pensamos que es muy importante que existan espacios y proyectos de, proyectos de colaboración. En la medida en que tengamos proyectos de innovación, los diferentes agentes del territorio y del país, se ponen a colaborar para eh, un bien común y un, y un beneficio común. Yo creo que esa es la idea eh, más importante. Bueno, eh, guk esaten duguna da, eh, eh, badakizuane, esaten izuane lehenago, eh, ba, tolosan daukagula eh, bein-beineko eh, espazioa, eta galdera da, eta orduan, bein betiko sede honek, eta espazio honek, Certan e, egingo du aurrera pausoa. E, da horren importantea hau? Ba, egingo dituelako gure halemen teknologikoak biderkatu. Eta azeltuko du zergatik, baina nieratzako hori, e ideia importante bada. Lehenagoti gen euskan, eh, halemen teknologikoak biderskatu egingo ditugu eta referentzi bihurtuko ditugu Europa'n. Ikusten duzu bezala, atzean e mobilak ditu testeatzeko espazioak, espazioak berriak eta Usabaleak gunezkantetik haratago garbi dago energia biltegiratze espazio bat edukiko duela. horretarako e, laborategi bat eta testatzeko espazio bat du, baina gerobait ere du e, adibidez power trainer edo e, motor elektrikoetarako espazio baita ere hoien testatzea aiteko eta hirugarrengo bat hidrogenozko erregai pilak testatzeko. Beraz e, Eskuzaitzetan, heukiko dugun almenak, biderkatu egingo dugu e, orain momentuontan usabalen daukaguna. Eta nikustu autorrek argitzen duela baita ere, mubilek zean bizuaduen. E, testatzearen almen horiek biderkatzeak, horiek, e, biderkatze horiek eta almen horiek kokatzen gaituzte Europako hegoaldean referentzi nagusi ezela. Eh, Dagoeneko usaba leen, dauzkaba una almena que Europa maillako eh, punta a dira a coadira, baina niko usted autonek, jauzionek emango duela, orain dikere, biderkatze bat gure almenetan. Yo simplemente subraya esta idea. Eh, el hecho de que eh, lo que va a significar móvil en Zubieta va a ser pues un un salto muy importante, al final eh, va a multiplicar las capacidades tecnológicas y de testeo de móvil. Y lo harán en tres laboratorios. Un laboratorio destinado a, al almacenamiento de la energía, eh, el segundo laboratorio destinado al powertrain del vehículo eléctrico y el tercer laboratorio dirigido a la pila de combustible de, de hidrógeno. Esos tres espacios van a significar un salto cualitativo muy importante en las capacidades de Guipúzcoa y de Euskadi en el ámbito del testeo. Eh, y, y eso nos va a correr, eh, colocar como referencia europea en este ámbito. Ya lo somos en Usábal, en Tolosa, pero esto va a multiplicar nuestras capacidades como Guipúzcoa y como país. Y Múvil va a estar al servicio de la industria y del ámbito de conocimiento de Euskadi. Queremos reforzar la competitividad de las empresas de Guipúzcoa y también queremos acercar la innovación en el ámbito de la nueva movilidad a las pymes. Ese es el objetivo. Bueno, y eh, es berriro era idea ideia hori Google, Google, nahi dugu Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, zentruek Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, nahi duguna da, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, bat, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, ekonomia eta etorkizuneko lanpostuak une honetan jokuan daudelako eta kontribuzio honekin ba bermatzeko, urek bermatzeko ekarpen oso importante daitzen dugulako. Bestorik gabe ba hitza ematen diot Anain Sausteri, ba berak emendik xetasunetan ba jarrai dezan. Eskerrik asko. Bueno, egun on deno, bueno, lenik eta ben benetan eskerrak <risa> Tengo truco. <risa> Le eta ben eskerrak Listo. Esta. Eskerrak emana de benetan, una gaurkoan nona turbildu guztioi. Dagoneko, bueno, argi dago guretzako mugientzako gaurko eguna oso egun garrantzitsua dela, oso pauxu garrantzitsua ematen dugu gaur guretzako, Dagoeneko esan da, aipatu da, diputatu nagusiak esan du. Vimía Taemere Tsian, Sortuse Múvil Fundación A, Tasande Saquegu, urte Huetan, Urrach Garanchillo que mandirela. Eta Polita Guindugula, Bañonga Urcoan, Servaita Riva, Limbadago, Orandicam, Videa, Asco Dugula, egiteko. Eta urrats Garanchillo a Corandicanere, Emateco Baditugula. Esta? Como decía, hoy es un día muy importante eh, para, para Múvil. Es un día en el que tenemos más claro que nunca la importancia que tiene la conformación del polo múvil que es clave para el objetivo que siempre ha tenido móvil desde el primer día, que no es otro que Guipúzcoa, que Euskadi, se convierta en un... se posicione de una forma relevante a nivel internacional, tanto tecnológico como y también, por supuesto, a nivel competitivo de cara al mercado, en el ámbito de la, de la nueva movilidad. Tenemos también muy claro que la ventana de oportunidad para que eso ocurra está en el ahora y por eso se, está, se ha hecho hasta ahora y se ve que se sigue haciendo una apuesta muy consolidada y una apuesta conjunta entre todos los agentes del ecosistema para que realmente seamos capaces de, de tener ese desarrollo tecnológico y de que realmente nos podamos posicionar de esa forma relevante, ¿no? de poder alcanzar ese, ese objetivo. Y el centro móvil es un paso más, un paso obviamente muy importante para nosotros, pero el centro definitivo móvil es un paso más para ser capaces de eh, poner esos medios, esa infraestructura tecnológicamente muy puntera al alcance del ecosistema de los agentes para que de forma conjunta seamos capaces de abordar los retos y que esos retos al final pasen a ser oportunidades ¿no? de negocio y de mercado, como ya, como ya se ha dicho. Siendo así, se ha proyectado un vídeo en el que habéis podido ver, la verdad es que os hemos enseñado todo, un poco cómo va a ser el edificio, pero sí que me gustaría daros ciertos detalles, entrar un poco más en profundidad de cada uno de los espacios que vamos a tener en el, en el centro. Para ello eh, me gustaría comenzar con la zona, lo que llamamos la zona de, de oficinas. ¿vale? Estamos hablando de una zona, la humilla beatzireun metro karratu Eremo eremu batiburuz olasia narigara Es una zona que va a tener una planta baja, una primera planta y una segunda planta. Aquí, nada más entrar, que lo veréis después, volveremos a proyectar el vídeo, que igual después que os que estemos contando estos detalles os podéis fijar un poco más, eh, cuando nada más entréis al edificio encontraréis el showroom. El showroom para nosotros es un espacio muy importante porque nos da la gran oportunidad de poder explicar Múvil en su totalidad. Es decir, qué es Múvil, qué va a ocurrir, por supuesto, en esas cuatro paredes, en ese centro Múvil, pero no solo eso, sino también nos va a permitir explicar lo que es el polo Múvil, lo que es las capacidades de que tiene todo ese ecosistema del polo Múvil. Por otro lado, también en, esa, en ese espacio tendremos las oficinas de la Fundación Múvil, y también un espacio para nosotros muy importante que llamamos el área de coworking que es donde los diferentes agentes de forma conjunta podrán digamos, interactuar de forma que podamos impulsar proyectos en colaboración, porque la, la palabra colaboración siempre está en, nuestra, en nuestro día a día y en, nuestra, y en nuestra mente. Por otro lado también contaremos con lo que llamamos una sala multifuncional que nos permitirá en esta sala hacer iniciativas de diferente índole. Por ponernos ejemplos de cosas que hemos hecho y que vamos a poder hacer en, esta, en este espacio, pues por ejemplo un evento que hicimos a principios de este año con la Universidad Tecnológica de Massachusetts, como el MIT, o por ejemplo el evento final de premios de los eh, Mobile Mobility Awards. En el vídeo se veía que además de esta zona de oficinas, teníamos una zona, eh, lo que llamamos la zona industrial, que es la zona de laboratorios. Y vamos a contar con tres laboratorios. El primer laboratorio, lehenengo laborategia, ari gera esaten dagoeneko aipatu dala, metro m2 laborategia bat izango da, eta esan den bezala, laborategia uberes dagoeneko lehen gurteko otxailean, inauguratu egintzen, utolosan, gure beinbeineko eraikinean. Hau, energia biltegiratzeko laborategia da, eta kasunetan, centro zentro teknologikoa gudeatzen duena. En este laboratorio que como he dicho ya está, lo tenemos a día de hoy en marcha en usaba y lo tendremos también eh, por supuesto aquí, tenemos la capacidad de hacer validación y de apoyar en soporte en el desarrollo de toda la cadena de valor de las baterías, empezando desde las celdas, módulos y battery packs, tanto desde el punto de vista de la caracterización de dichos componentes como también la durabilidad. Para ello contamos con, y ya a día de hoy contamos están operativos, con equipos muy singulares, tecnológicamente muy avanzados como puede ser unas cámaras climáticas de alto, de gran volumen, de 18 metros cúbicos y de 30 metros cúbicos, o como puede ser un calorímetro que nos permite hacer eh, validación y ensayos eh, térmicos de gran precisión, o también como puede ser lo que, lo que llamamos nosotros el dual shaker, shaker-vicoitza, que nos permite hacer eh, ensayos de vibraciones. Eh, las baterías eh, son un componente fundamental del vehículo eléctrico, pero no solo. Otro de los eh, aspectos muy importantes dentro de un vehículo, otro de los sistemas muy importantes de, dentro del vehículo, es el sistema de tracción. Tauregatikan da vigar en laborategia. Da a aipatu da, powertrain-eco laborategia izango dena. Laborategi neta, mila, behatzi de un bat metro dugu. ¿Qué es el laboratorio de powertrain? Aquí tenemos la capacidad también de validar y de soportar el desarrollo de componentes del powertrain. ¿Qué es esto? Es el motor eléctrico, el inversor, y la caja reductora, tanto por separado cada componente como en su conjunto. Tendremos capacidades tanto para poder caracterizarlos como para poder ver la durabilidad de, de dichos productos. Y para ello, contaremos con dos bancos de ensayo y cada banco tendrá su propia sala de control, que lo que nos va a permitir es poder tener proyectos en paralelo y garantizar la confidencialidad de dichos proyectos. Hemos hablado de baterías, hemos hablado de powertrain, nos falta hablar del hidrógeno, en los últimos, además el último creo que año y medio no hay, no hay ¿no? periódico que no se nombre la palabra hidrógeno, ¿por qué? En muchos vehículos lo que estamos viendo a día de la carretera, lo que estamos viendo es que la forma de almacenar energía en el vehículo es electricidad en forma de baterías y luego tenemos el motor eléctrico, pero hay ciertos tipos de vehículos que creemos que va a exigir tener quizá otra forma de almacenar esa energía y esa forma de almacenar una ener esa energía, una alternativa es el hidrógeno, es decir, en vez de tener en el vehículo almacenada la energía como electricidad, la tenemos como hidrógeno y después tenemos una pila de combustible que es un componente clave que va a ser dentro del vehículo que lo que va a hacer es coger ese hidrógeno que está almacenado en un tanque en el vehículo, el oxígeno y producir electricidad y agua y esa electricidad lo que va a hacer es propulsar el sistema de tracción que es el motor y el inversor que es el mismo que tenemos a diario en un vehículo que va con baterías. Por lo cual, para completar las capacidades de... que necesitamos en este caso, para el desarrollo de los productos de los vehículos eléctricos, necesitamos también tener capacidades en el hidrógeno. De ahí que el tercer laboratorio, hirguar el laboratorio y se un metro carratu con dana, eta eh, da gueneko diputatu nago se ha errega y pila, bai rega y pila, eta bai y pila gehi bere sistemarekin testatzeko eh, aukera izango dugu. Hemen ere, bi, bi banco eh, aurreikusia daude, están... Está previsto tener dos bancadas, también una vez más, cada una con su sala de control. Aquí hay una peculiaridad respecto al resto de espacios que en el vídeo se ha podido ver en una de las tomas y ahora cuando lo vamos a proyectar lo podréis volver a ver, es que necesitamos suministrar hidrógeno a las instalaciones. Por ello va a haber unas bombonas que estarán ubicadas al final del, del edificio. ¿Vale? Entonces esto es un poco lo que eh, sería el centro móvil, pero ya hemos dicho y vuelvo a insistir en que esto no acaba aquí. Y Bilbe de Acora indican, veste Pausubatsug de Oscademateco. Hetaurida, Polo Aren, eh, conformación, móvil Poloa, Auda, Arguida Ucagunada, lo que tenemos muy claro es que el, el Polo móvil tenemos la oportunidad, ya a finales del año pasado, junto con esta parcela, se hizo la adquisición de la parcela anexa a esta de 38.000 m2 que nos va a permitir seguir apostando y hacer la conformación de este Polo. En este polo lo que en breve podemos ade tenemos además eh, ya podremos eh, publicar ciertas iniciativas que ya se van a situar ahí y van a ser iniciativas de alto valor tecnológico, van a ser iniciativas complementarias por supuesto a las iniciativas que están a día de hoy en móvil y van a ser iniciativas público-privadas. Es decir, he hablado del centro móvil y en general las iniciativas que tenemos dentro del laboratorio se basan en la electrificación pero el Polo móvil va más allá de la electrificación, hablamos de la nueva movilidad, hablamos del vehículo conectado, de, hablamos del vehículo autónomo, hablamos del vehículo también compartido y por supuesto eléctrico. Eso nos lleva a que muchas iniciativas que se situarán en el Polo irán más allá también de lo que es la puramente electrificación. Dicho esto, una vez más, lo que está claro es que para que consigamos el objetivo que queremos, la colaboración es fundamental para la conformación de ese, de ese Polo, porque tenemos muy claro desde móvil. Que juntos vamos a poder ir más rápidos y mejor. Mi esquer, soy en Gatica, y me tengo Gatica, y ahora en Ana camacho en Mango Dios. Escaricasco. Escaricasco, Ana! Va, eh. un Gustio, ahí. En tu tenda, Bueno, eh, como decía tanto el diputado general como la directora general de, de Múvil, eh, hoy es un día muy especial, pero es un proceso, es un trabajo que ya se ha venido realizando durante pues, bastante tiempo. Pero simbólicamente hoy sí que eh, bueno, pues, eh, estamos celebrando aquí entre todos eh, el inicio de esta construcción de un polo de movilidad sostenible que desde luego va a suponer un importantísimo impulso para la electrificación de la movilidad el uso de las energías alternativas y la creación de nuevos sectores productivos. Euskadi se encuentra en una situación inmejorable para generar valor en torno a la movilidad eléctrica. La combinación de posicionamiento, conocimiento tecnológico e industrial en campos tan importantes como las redes eléctricas, la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía y los componentes de automoción nos permiten desarrollar nuevas actividades innovadoras y generar tejido industrial y valor económico. Euskadi no puede ni debe perder las oportunidades que presenta la movilidad eléctrica para participar en nuevos desarrollos tecnológicos que garanticen que dos de nuestros sectores fundamentales y estratégicos, la energía y la automoción, continúen siendo eh, fuertes tractores industriales. En este sentido, Múvil será para Guipúzcoa y para Euskadi un polo de referencia de movilidad sostenible e inteligente, capaz de alinear las eh, capacidades científico-tecnológicas y las industriales para generar una nueva actividad económica, impulsar mecanismos de transferencia del conocimiento y crear nuevos nichos de negocio que podrán aportar a su vez nuevos empleos industriales. La Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi ya incorpora una apuesta clara por el desarrollo de una movilidad más eficiente y eléctrica. Así, Múvil, en sus objetivos fundacionales, encaja perfectamente en el trabajo realizado por el Gobierno vasco y por su agencia energética, el Ente Vasco de la Energía, para desarrollar la estrategia energética de Euskadi, que pretende avanzar en la transición energética hacia un sistema cada vez más basado en fuentes renovables y limpias y menos dependientes del petróleo. Debemos ser capaces de aprovechar la descarbonización de la economía como una oportunidad generadora de valor en una doble vía. Crecimiento económico mediante nuevos proyectos industriales y crecimiento social a través de empleo de calidad a largo plazo. Un nuevo modelo industrial que aúne economía y medio ambiente para garantizar un futuro sostenible para toda la sociedad vasca. Por tanto, en materia de movilidad, se trata de desacoplar el pet del petróleo todo un sector aún hoy altamente dependiente de los carburantes convencionales, pero que presenta importantes oportunidades de crecimiento gracias a la movilidad sostenible. Múvil es un agente clave en este desarrollo tecnológico, por lo que cuenta con el apoyo inequívoco del gobierno vasco que lo ha incluido dentro del Plan Estratégico de Inversiones 2022-2024 como palanca para la recuperación, la transformación y la resiliencia y que permitirá que el Ente Vasco de la Energía realice inversiones en equipos de ensayo de en móvil por valor de 11 millones de euros. Euskadi tiene una hoja de ruta para avanzar en las necesidades y retos que se presentan en el siglo XXI, el Basque Green Deal. Que se suma al Pacto Verde Europeo con cinco líneas de trabajo estructurales, entre las que Múvil destaca junto con Energy Intelligence Center, la Gigafactoría de Basquetbol, la Estrategia Vasca del Hidrógeno o el Plan Renova Industria. En definitiva, Euskadi ha apostado por iniciativas estratégicas referentes en movilidad asociadas al vehículo eléctrico y Múvil va a tener un papel muy destacado en ellas. Eh, bueno, eh, para terminar, eh, zorionak un mobil talde osoari, orain arte egin dako lanagatik, eta elkarrekin lanean jarra, jarraigatuko dugu industriaren eta garraioaren deskarboniziozaren bidean. Eskarrik asko, ziren gatik. Eskarrik asko. Bueno niri iztea dagokit, agintariak, lagunak, egunon guztioi, eskerrak, eman nahi dizkiot, denik eta behin Gipuzkoako foru aldundiari gaur hemen doan egitasmoan donostiako udadari parte hartzeko aukera zabaldu izanagatik. agatik. Izan ere, gaur hemen jartzeragoazen den harri simboliko honek, simbologia undia dauka baita donostiaren zat. Gipuzkoa, danak dakikun bezala, lurralde industria dada, ala izan da, Eta izaera industria hori gure durraldearen hortasunaren parte da, oraindik ere eta parte izaten jarraitzea nahi dugu. Eta horia da izan baldin bada, industria hori eintzindaria izan dedako da. Momentuko behar izanei egokitzen jakin izan duedako eta nazioarteratzea bere jardunaren zutabe eginditu edako. Muik ortasun elektrikoaren adorra etorkizuneko apustu bada, zadan gabe hemen esan dan bezeda. Automozia industriak etorkizuneko ibilbide horria horra begira jarrita dauka. Eta Gipuzkoak, eta Donostiak, or egon nahi degu. Etorkizun horren parte izan nahi degu. San Sebastián quiere formar parte activa de esa hoja de ruta que mira al futuro de la industria. Por eso es una gran noticia que Movil, el proyecto tractor de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa, tenga su sede en Donostia. Porque Donostia es la cabecera de un territorio eminentemente industrial como es Gipuzkoa y participa de él. En Donostia está la investigación, la tecnología, el desarrollo de muchas de las aplicaciones futuras de la industria. Está el Parque Tecnológico de Miramón, está Tecnadia, están las universidades que forman parte o que forman a los futuros ingenieros. Y está este polígono de Escusa y Zeta donde hoy estamos, en el que va a estar ubicado Múvil como polo de electromovilidad. Un polígono, por cierto, en el que el Ayuntamiento de Donostia lleva invertidos más de 27 millones de euros. 27 millones de euros a falta de culminar una tercera fase de urbanización que está allí al fondo. Muchas veces se vincula Donostia con otras actividades que también son parte de nuestra riqueza como los servicios o como el turismo. Pero la realidad es que la ciudad de Donostia invertirá más de 30 millones en la creación de este polígono industrial que va a ser el mayor polígono industrial de todo el territorio histórico de Guipúzcoa. Por eso, cuando se dice que nuestra ciudad está volcada al turismo, yo pongo encima de la mesa este otro dado. 30 millones de euros para conseguir que la actividad industrial siga siendo un elemento motor en nuestra ciudad y en nuestro territorio. Una inversión de carácter estratégico que busca consolidar la actividad industrial en Donostia, para que empresas e industrias encuentren aquí la oportunidad de invertir y crear puestos de trabajo. Recientemente, tuvimos la ocasión de inaugurar la nueva planta de ascensores de Otis, que está ahí enfrente. Una de las plantas más modernas del Estado y de, de, y de Europa. Hoy ponemos la primera piedra de móvil y todo ello tiene un objetivo, el de generar las condiciones para que la actividad económica siga aportando riqueza a nuestro municipio y lo que es más importante, a sus ciudadanos. Donostia también es una ciudad de ciencia y de conocimiento. Alrededor de 5.000 personas trabajan en Donostia en actividades relacionadas con I, D, I. Tenemos cuatro universidades. Recientemente poníamos la primera piedra de un centro de investigación cuántica en nuestra ciudad. Y por eso Múvil estará aquí. Porque aquí tenemos una red de actores que van a ser protagonistas activos de este proyecto que estoy convencido va a generar valor añadido a todo el territorio de Guipúzcoa. Orregatik da importantea a mobilen alde forualdundiak eta donostiako udadak, eta eusko jaureritzak egiten degun apustua. Etorkizuneko industria dimenduaren aldeko apustua dedako. Eta honek eta lurralde honek industriaren abanguardian leku bat izateko egiten degun apustuaren da. Mila esker guztioi eta ea gaur eman dugun urratxek laster ekartzen dituen bere maitzak. Seguro nago horrela izango dela.